Me encontré con un problema muy serio dentro de Adobe Illustrator y pensé cómo sacarle el mejor de los provechos, cómo ser un mejor creativo, cómo ahorrar más tiempo, en definitiva cómo obtener grandes resultados en pocos pasos. Así que organicé desde las herramientas más creativas y usadas como el panel de pinceles, el panel de muestras, el panel de apariencia hasta las menos usadas. Al organizarlas las coloqué en 8 grupos diseñándoles un código a cada herramienta. Así por ejemplo, en el grupo A tenía la herramienta 5 y sería A5, B1, C3, D7. Y encontré que en solo 4 pasos tú puedes obtener grandes resultados. Con este método encontré que existen más de 6 millones de posibilidades para crear cualquier diseño nuevo dentro de Illustrator sin necesidad de repetir una sola herramienta. Este curso de tipografía creativa trata de eso, de cómo ser un mejor profesional, de cómo ser un mejor creativo, de cómo ahorrar más tiempo en tu proceso de edición y sobre todo cómo facturar más. Adquiérelo ahora mismo en el enlace que acompaña a este video.